Bueno, hola a todos, arrancamos ya. Estamos en otro episodio de Ready for Growth, listos para, para crecer. Y hoy hacemos un especial de e-commerce. De e o sea, vamos a ver cómo ponernos listos para crecer en el ámbito del e-commerce. Y tengo conmigo a tres cracks de, de este mundillo. Os lo voy a ir diciendo según los veo yo, yo en pantalla. Los que estáis escuchando, pues no, no lo veréis, evidentemente. Tenemos por una Antonio Cantero, que es el rey del WooCommerce en gudemia.com. Antonio, ¿qué tal estás? Pues nada, de lujo aquí súper bien acompañado, un nivelazo de, de compañero y deseando empezar. Ah, pues ya, ya estamos ahí, estamos ahí. Tenemos también a Lavin Luis, eh, que, es de, que viene de Borzai, y bueno, y además ha estado metido en mil fregados, una persona con muchísima experiencia. Lavin, ¿qué tal andas por ahí? Muy bien, aquí, confinadito, <risa> con ganas de empezar también. Aquí ya estamos casi. Y para, para acabar, tenemos a Lures Palomas, que bueno, es otro crack que lleva un mogollón de tiempo en el mundo del e commerce. Y desde los últimos años, eh, en DoFinder, que es el buscador e commerce por excelencia. ayures ¿qué tal andas por ahí? ¿Qué tal? Pues muy bien, aquí un placer estar con vosotros. Venga, tenemos eh, tres visiones distintas eh, por la tipología de clientes que son di distintos de cada uno de, de vosotros. Además, cada uno os dedicáis a algo distinto. Entonces, yo quería juntaros y agitar un poquito para que salieran un montón de cosas distintas. Pero para que la gente también os pueda ubicar un poquito, si queréis, empezamos por, por Antonio. contar vosotros un poquito con más detalle a qué os dedicáis y dónde os puede seguir la gente, pues, para que, bueno, si después de todo esto quieren saber un poquito más de vosotros, sepan dónde ir, pero también tengan ese contexto. Este inicial. Antonio, dale caña. Bueno, pues eh, yo soy consultor de e-commerce, especializado en la plataforma de e-commerce de WooCommerce y básicamente enfocado a, a pequeños e-commerce, o sea, e-commerce de nicho más que nada por la tipología de, de, de esta plataforma. Y básicamente lo que me enfoco es en ayudar a pymes o a emprendedores que quieren dar el salto a la venta de productos físicos online eh, pues asesorándolos usando esta herramienta y, y no solo en la fase inicial, digamos, de la parte técnica, de implementación y desarrollo de la tienda, sino más, más en detalle en la parte complicada que es la de conseguir ventas y hacer que eso sea rentable palabra me gusta, la rentabilidad, que siempre sí. muchas veces la olvidamos eh, Lavín, cuéntanos un poquito, ¿qué hacéis en Borzai? Pues, nosotros somos una plataforma de monitorización de precios, pero no nos quedamos solamente ahí. Ayudamos tanto a e-commerce como a marcas de maneras diferentes. A los e-commerce les ayudamos a monitorizar la competencia, pero además de eso, a realizar cambios de precios dinámicos en sus propias tiendas en base no solamente a los precios de la competencia, sino lógicamente también a sus márgenes y, y a 400 variables más, ¿no? Aparte de eso, también les ayudamos a eh, optimizar sus campañas de Google Shopping principalmente y de canales de PPC, ¿no? Y, por último, a las marcas les ayudamos a monitorizar los precios de sus distribuidores para que no vendan por debajo del precio de venta recomendado. Eh, simplemente destacar que como plataforma de monitorización y a nivel de tecnología, somos los más rápidos del mundo y monitorizamos los precios eh, cada tres horas. Cuando competidores nuestros lo hacen, pues, cada ocho o cada doce horas, lo que quiere decir que tenemos como compañía una, una calidad del dato un 250% superior respecto a otras alternativas soy los flash del e-commerce, ¿no? Llorens, hay... <risa> cuéntanos tú un poquito de DoFinder Pues, mire, yo soy Llorens Palomas, soy responsable de marketing en, en DoFinder Y DoFinder pues, es un buscador avanzado para tiendas online. Es una herramienta que facilita, pues, mostrar uh, usuario, uh, resultados relevantes a quien busca dentro de, de un e-commerce de una forma muy rápida y muy usable. Y al final lo que logra es, pues, eh, en muchos casos, en la mayoría de casos, pues, aumentar las ventas entre un 10 y un 20%, pues, eso, ¿no?, ayudando a, a encontrar el producto que la gente, que la gente está buscando. O sea, actualmente somos la solución líder en, en, en Europa, pues presentes en más de 5.000 e-commerce. Toma ya que se dice pronto, ¿eh? tenéis más e-commerce que yo dinero. <risa> eh, vamos a empezar con, con unos datos chulos que tiene Yurens, porque ya lanzaron desde Doofinder hace un, una, semana, una o dos semanas el, un estudio que habéis realizado sobre los datos de búsquedas en todos vuestros e-commerce y hoy justo lanzáis una actualización. Eh, Lloris, compártenos un poquito datos que hay sacado del estudio porque nos van a poner un poco a todos el contexto de cómo está evolucionando el e-commerce, e las ventas en e-commerce, desde el inicio de esta crisis hasta ahora. Bien. Eh, ¿Quieres que comparta pantalla corto o voy contando sobre la marcha? ¿Qué prefieres? Pues, pues intenta no sé si compartir puede. pantalla porque como vale. estamos cuatro no tengo claro si te va a dejar. Y así lo experimentamos. Vale. Lo que pasa es que no sé cómo puedo compartir pantalla. Mira, si aquí. te pones encima tuyo, tienes... Eh... Ah, ah, pues vale, aquí Ah, Debería I haber un... Share screen sí, aquí. Share screen. Uh, no nos no deja. There are no more seats left in this event. Claro, es que uh, no, nos, no, nos no, deja cuatro al máximo. Bueno, no te preocupes. Eh, bueno. os, os cuento, intento contaros un poquito uh, qué es lo que hicimos uh, en DoFinder. Bueno, en Do, eh, nosotros tenemos clientes en toda Europa y detectamos en su momento a, a inicios de marzo. Eh, me pierdo un poco por las fechas porque estos dos meses parece una eternidad. Dos años, ¿no? sí. Eh, eh, eh. Entonces, empezamos a detectar, y los comerciantes nos comentaban, pues, ciertas eh, tendencias un poco extrañas, ¿no?, en, en Italia, pues, en el, en, el, en el momento que ahí el coronavirus, pues, le estaba dando al tema, ¿no? Entonces, empezamos ya en ese momento a intentar recopilar, recopilar datos para un poco avanzarnos a la situación que, que, que nos temíamos ya en España y en el resto de países. Y, bueno, pues, en ese momento ya, a inicios de marzo, empezamos, pues, a recopilar qué estaban buscando y, sobre todo, en qué sectores estaba afectando más... El, el coronavirus, eh, intentando pues, sacar datos de crecimiento y de decrecimiento. ¿no? Los primeros datos que sacamos eh, fue que en la segunda quincena de, de marzo, ¿no? o sea, a partir del estado de, a partir del estado de alarma, eh, pues, subieron mucho las búsquedas en general eh, dentro del sector e-commerce. Para que os hicieras una idea, subieron de media un 20% en general. ¿Vale? Respecto a los 15 días anteriores. Eh, los sectores pues, más beneficiados, pues lo sabemos, ¿no? Pues en alimentación registramos un aumento en búsquedas que no en ventas, insisto, ¿eh? que al final ese es el dato que nosotros tenemos. Del 168%, en deportes del 67%, juegos y materiales cuidar 55 farmacia 40%. Así como en otros sectores, como podían ser moda, pues decrecimiento, si os hablo de memoria, del 50% aproximadamente. En función del estudio podemos ver datos de decrecimiento del 40 o el, o el 70%. A partir de aquí, lo que hicimos fue eh, seguir monitorizando. Y justo acabamos de, acabamos de, pues, para ver si seguiría creciendo o no seguiría creciendo, qué es lo que pasaría, ¿no? Sí que teniendo datos de Italia que van un poco por delante, podríamos imaginarnos qué es lo que seguiría pasando. Eh, y, y creo te hemos mandado hoy, eh, sí. y hemos publicado hoy el informe, Corti. Mira, el es decir, si subimos un 20%, los primeros 15 días de abril seguimos subiendo. Y, además, en todos los sectores, ¿vale? Eh, más o menos, aproximadamente. Subimos un 20 los primeros 15 días de abril, hemos subido un 33, o sea, 33 sobre ese 20. Y, además, hay un poco lo que hemos visto es que hay ciertos sectores como son, eh, como son eh, moda que habían tenido pues una caída, una caída importante que recupera con un 31% de subida curiosamente no sé por qué mucha gente busca bikinis no es un tema más aspiracional no que hay en la terraza y tal la terraza sí, sí. no eh, eh, y un poco la, eh, lo que es el sector de la alimentación eh, se mantiene en crecimiento o sea sube un 3% adicional no pero son los sectores que se mantienen y farma sigue con un 40% más. también vemos un empuje inmobiliario donde mucha gente, pues, creo que ya está cansada de ver los mismos muebles en su casa y está pensando, pues, en renovar, por cierto, mobiliario de decoración y también que mucha gente ya está resignándose y se está comprando ya escritorios, eh, sillas, oficinas, de oficinas, es decir, me da la espalda la tengo hecha una, tal, ¿no? Entonces, mejor que ya me habitúe a esta situación, ¿no? Eh, así, para tampoco no daros mucho más datos, luego, si queréis, podemos entrar en algún sector en, en concreto, pero sí que hoy hemos sacado datos de la última semana. Vale, ya no, ya no de los, o sea, del 17, 16 a 27 de abril, para ver qué es lo que está pasando y se sigue creciendo. Y sigue creciendo, o sea, subimos un 20, subimos un 33, y estos últimos días, además, un 28% adicional de crecimiento. ¿Qué hemos visto? Que Moda le pega un subidón del 67%. O sea, parece que a menos dentro de nuestros clientes, que no os he comentado, que es un índice de mil e-commerce en España de todos los, de todos los uh, sectores, pero moda pega en un subidón de casi 70%, 70%. Y en deporte, moda infantil también está subiendo muchísimo y en deporte se aplana un poco la curva de crecimiento para hablar en el mismo del lenguaje de coronavirus. Y parece porque que la gente ya ve, que, que bueno, que parece, ¿no? Parece, si nos portamos bien esta semana, que a partir del próximo domingo o lunes, ya no me acuerdo, pues igual ya podemos empezar a salir a, a correr y no es necesario ya tener tantos trastos en casa, no solamente muchos los hemos comprado. Pero el dato importante, o sea, el dato clave es que parece que este crecimiento no va a seguir en el mismo ritmo. ¿Por qué? Italia, últimos eh, ocho días, más o menos, ¿eh? sube solo un 5% respecto a la subida de los 15 días anteriores. ¿eh? O sea, que no es. Que ya es mucho. ¿eh? Francia un 7, Alemania un 5 y UK un 5. Eso puede decirnos que seguramente en cuestión de una semana el dato en España de crecimiento ya se aplane también un poquito y quede en el 10% y que en cuestión de 15 días pues la cosa un poco ya se vaya eh, normalizando. ¿eh? Un poco en función, la previsión que podemos hacer en función de lo que ha pasado en los últimos días comparando con el resto de países cómo ha estado funcionando. Pero en cualquier caso, el resumen, que eso está creciendo un mogollón. Sí. Al menos en, en, en online y, y, y lo estamos viendo todos en nuestros sectores durante estos días. Es que en, en el informe, en el que habéis mandado hoy, mola mucho, lo, luego compartiremos alguna gráfica, es, sí. es que todos los sectores suben, incluso los que habían bajado, o sea, los sí. que estaban por debajo, ves que todo sube. O sea, que ya es como la locura, todo el mundo se ha ido a comprar online, lo que has dicho tú, ya da igual... Si lo voy a usar, si no lo voy a usar, lo que sea, la gente está saturada de estar en casa y una de las salidas es, es comprar y ya te vas preparando para otras cosas. Totalmente, y supongo que moda también ha afectado el hecho de que ya podemos salir con los niños eh, en claro. la calle ¿no? y empezar a hacer calor ya en breve, pues entonces pues, la gente pues, se preocupa pues, un poco ya de de su de su vestuario, ¿no? Buena noticia para el este sector Moda que ha tenido y está teniendo pues un impacto y también para en relación al, al tema de mobiliario y decoración que también había recibido un impacto inicial importante, pues bueno, al menos parece que todo pues se alinea y, y en general pues, los distintos sectores pues se eh, van teniendo un empuje. Que dudo que en quien tenga negocio omnicanal, ¿no? Es decir, dudo que eh, les compense lo que son las pérdidas en tienda física, ¿no? Pero, pero bueno, al menos. Justo justo hablándolo con, con uno de mis clientes ayer que tienen, eh, no sé si son unas 15, entre 15 y 20 tiendas físicas, más o menos, le, le pregunté directamente y le dije, oye, es que esto no, no te está compensando, ¿no? Entre el online con las tiendas físicas. Y directamente me dijo que, que no. Era sector cosméticos y belleza. Eh, sí que es verdad que en e-commerce han aumentado bastante y han tenido unos crecimientos pues bestiales, pero no les compensa. En, en, en general, vuestros clientes, eh, ¿estáis viendo alguna tendencia con ellos también? ¿Aumentan inversiones? O cuéntanos un poquito lo, lo que estés pudiendo ver. Sí, mira, justo eh, empiezo con este sector, el de belleza y cosmética, principalmente vemos subidas subidas, eh, por el simple hecho de que a la gente se les están acabando las cremas faciales, por ejemplo, están en casa y, y tienen que seguir utilizando este tipo de, de, de productos, también los geles hidratantes que este tipo de tiendas también los venden y han visto subidas eh, en este tipo de productos, pero en perfumería, por ejemplo, ha decaído bastante. ¿no? Eh, por otro lado, vemos que clientes que se dedican a productos de dietética, alimentación y todos los que ya han comentado Llorenz, que, que también vemos crecimientos al final, eh, yo creo que el informe de, de, de Llorenz a nivel de búsqueda está a la par con la con la tasa de conversión que ha sido con las ventas que están realizando. Vale. Antonio, tú que trabajas con e-commerce a lo mejor más chiquititos y demás, ¿cómo, cómo es tu visión? Porque claro, yo, yo creo que a nivel macro ya estamos viendo que está creciendo, pero seguramente esto no, no aplique a todo, a todo el mundo por igual. ¿Cuál es tu visión? A ver, yo creo que el problema aquí de, de los e-commerce pequeños o de aquellas, aquellos negocios pequeños de barrio que quieren ahora, compensar las pérdidas que está teniendo de, en la venta física con el canal online pues obviamente van tardísimo, tardísimo pero ya desde hace eh, no meses, años entonces no se puede compensar eso de la, de la noche a la mañana eh, si, o, si mm, ocurre que los que ya tenían pre, eh, presencia antes eh, en el canal online de, o eran directamente su principal canal de venta eh, si sí han notado aumento eh, en las ventas. Eh, en cierto modo, yo creo que también por eh, depende, de, depende del sector, o sea, del nicho, pero también eh, ha ayudado un poco el el haber bajado también el CPC en las campañas, uh, aunque no convierten igual, si sí es verdad que estos pequeños e-commerce no se pueden permitir invertir grandes cantidades de, de. no tienen grandes presupuestos publicitarios y uh, quizás manteniendo el mismo presupuesto han conseguido un, un incremento en las ventas por esa bajada de CPC. Por esa parte sí, pero en general. Yo creo que van los tiros por ahí, por esas tendencias que está comentando Joren, a lo mejor no tanto en pequeño e-commerce, pero sí se va a notar, lo que pasa es que es imposible que se mantenga mucho más tiempo, claro. Y, y, y Antonio, eh, una pregunta. <risa> y, y estos e-commerce pequeños, por ejemplo, es decir, el que tiene la tienda física y de repente acaba de montar su propio e-commerce, ¿crees que después de del covid, eh, es decir, eh, todos entendemos y, y lo pongo sobre la mesa, ¿no? Que una vez pase todo esto del covid, del confinamiento y demás, vamos a seguir teniendo ese miedo a salir, eh, vamos a ser pues mucho más cautos a la hora de realizar compras y demás. ¿Crees que eh, va a haber una tendencia de esos pequeños comercios a montar su tienda online y a tener ventas online pero de manera muy local eh, a ver aquí hay un problema y es el, el enfoque que con el que o, o la creencia con la que viene más que el enfoque uh, del canal físico al canal online lo que yo me encuentro es que se creen que yo lo entiendo por desconocimiento que el simple hecho de terminar de montar la tienda y tener ya los productos subidos y una pasarela lista, eh, ya es eh, síntoma de que van a empezar a recibir ventas al el primer día. Obviamente, se hablando mal y claro, se pegan un hostiazo increíble cuando se dan cuenta que en, en, no solo en un día, ni, ni en una semana, ni en un mes, no venden nada, sino que en dos meses tampoco. El problema aquí es que eh, eh, muchos de estos pequeños e-commerce no tienen un enfoque de e-commerce de nicho. O sea, pretende vender lo mismo que vende el, el, el negocio de al lado a, al mismo precio o incluso más caro que lo vende mm, 20 vendedores de Amazon, ¿no? O, o cualquier otro e-commerce que ya esté posicionado, no solo a nivel de búsqueda ni de, de anuncios, sino también de marca y al final pues es imposible competir con eso, está intentando venderle a la gente un producto igual, exactamente con la misma característica, un precio más alto y encima sin ningún valor añadido, entonces ahí hay un gran problema con eso. Eh, la clave yo creo que es enfocarse en estos pequeños e-commerce en, en empezar a trabajar la marca y hacer posible si no venden productos de marca propia eh, que la experiencia de compra y el, lo que es el, la propuesta de valor en sí que esto parece muy, muy flower power lo de la propuesta de valor pero en realidad es lo que vende al final es decir mmm, eh, por ponerte un ejemplo, los, de, los chicos de Muroexe, que me encanta, es una marca que yo siempre eh, defiendo y, y la pongo como ejemplo, pues venden calzado, o sea, venden zapatillas, pero no sé, te la venden de una forma y están enfocados en un público tan segmentado y tan específico que al final, eh, pues, marca la diferencia con el resto de la competencia. Obviamente, pues, todo su diseño y todo eso aparte, pero eso es lo que no tiene un negocio pequeño. Y es muy difícil que le cambie el chip de un día para otro. Es muy difícil. Claro. Algunos sí lo consiguen, otros no, pero complicado. Claro. ¿Cuál es tu visión, Lavin? Yo. Eh... Creo que el comercio pequeño se tiene, se tiene que adaptar a los cambios y que si es capaz de realmente hacer un marketing geolocalizado en su zona, porque al final sigue teniendo la tienda física, que puede aprovechar y vender a los vecinos del barrio. ¿no? Eh, véase, por ejemplo, incluso cuando hablamos de e-commerce, te hablo incluso de una carnicería. Hay un proyecto que está llevando una amiga mía que se llama Freskit, que lo que hace es que puedas pedir carne a domicilio del mercado de los mostenses de aquí a Madrid. Y el proyecto es súper interesante porque consiste en hacer una videollamada con el carnicero donde puedes seleccionar la carne que quieres y te cobran a través de la propia videollamada. Y, y yo creo que al final ese es el tipo de, de adaptaciones que tenemos que ver y que empresas que eh, vayan a surgir en el futuro ayuden a estas empresas a adaptarse. Al igual que marketplaces que son de nicho, como por ejemplo en Estados Unidos ha levantado un marketplace, el cual no recuerdo el nombre, eh, una ronda de inversión muy grande salió en TechCrunch hace unos meses y lo que hace es permitir a tiendas físicas poder vender online de sí. forma fácil y rápida. Eh, y, y al final, pues, muchas dependerán de marketplaces y otras pues podrán eh, contar con aplicaciones de este tipo que ofrezcan este valor añadido por ellas, ¿no? Sí. Sí, seguramente ahora es la parte complicada para, para la tienda física, que es el paso en lo el online, son muchos obstáculos. No hay un algo que yo haga un one click y, y ya me lo dé todo solucionado. No, tenemos que ayudarle. Sí. A mí me ha gustado lo de la videoconferencia con el carnicero. Yo me imagino sí. diciendo, no, el chuletón más gordo, más gordo. <risa> <risa> Pero es la yo creo que es la clave, ¿no? O sea, es la, o sea fíjate que forma más... En... A ver, entre comillas, más sencilla de diferenciarte del resto porque ¿quién te va a ofrecer ese? Aunque sea, no sea tan automatizado, pero la verdad que está bien pensado por lo menos como para diferenciarte del resto. No, no, aquí lo tenían, pero eh, clavado. Es decir, tú llegas allí con, el, con la aplicación móvil y... Te sale el número que te toca, cuántas personas tienes en cola y cuando te toca apareces ahí con el carnicero. Qué puedes ir cambiando de cámaras para mirar los tipos de carne, le pidas al carnicero, te lo va cortando y luego te dice cuánto es el total abajo. Le das a pagar y te lo traen en nada. <risas> mola, mola, mucho. Mira, eh, dices, ¿sabéis el nombre de la aplicación? ¿Cómo se llama la aplicación? Sí, FreshKit. Lo tengo aquí apuntado. Ahora lo paso por el chat. Venga, ahora lo ponen por el chat, luego lo pondré en las notas del podcast. Ahora voy a aprovechar, quería preguntaros a cada uno de vosotros tres, eh, si empezamos por, por Jurens, en el caso de Jurens, oye, ¿cómo optimizar un buscador? Es decir, ¿cómo poder utilizar un buscador interno como es GoFinder o como si fuera otro para vender más? ¿vale? Cada uno os voy a preguntar por vuestra área de despertáis al principio, nos contéis consejos, trucos y demás para sacarle el máximo partido a, a lo que hacéis. Bien, ahora... Un buscador interno, eh, eh, durante esta época convulsa, ¿no? creo que es clave, porque o sea, por una parte te permite identificar qué es lo que está buscando la gente dentro de, de tu tienda online. ¿no? Ya no solo, pues a nivel de herramientas de keywords que puedes estar intentando investigar qué es lo que busca la gente, cómo te entra la, en la tienda, pero en tu tienda, qué es lo que está buscando. ¿no? Entonces, pues un buscador en este caso como dufinder pues te facilita te casi que en tiempo real, ¿no? pues qué es lo que está buscando la gente. ¿Qué es lo que está encontrando? ¿Qué es lo que no está encontrando? ¿Cuál es una oportunidad, una oportunidad de negocio? ¿Qué te está generando cero resultados? Y eso, pues, ahí te puede permitir pues, muchas cosas, ¿no? Desde intentar pues proveerte de productos que la gente está buscando que no tienes, desde recomendar eh, hacer cross-selling directamente uh -huh. en, la capa, en la capa del buscador, también en determinadas búsquedas que sabes que convierten más o productos que convierten más, pues, priorizarlos, o sea, reordenar. Los resultados de búsqueda en función pues, a lo que tú has visto que funciona y que no funciona. Y a margen de todo esto, pues eh, ofrecer una experiencia de búsqueda muy buena. ¿no? Al final, tener en cuenta también que mucha gente que está, hay un porcentaje de, de gente pequeña, ¿no? pero que está empezando a comprar online ¿no? eh, y que el tema de navegación y filtros y las categorías y tal, pues poder ir un poco perdida, ¿no? especialmente si lo hace desde dispositivos eh, móviles. ¿no? Entonces, un buscador, pues una herramienta central de un e-commerce, ¿no? que si funciona bien, que al final funcionar bien realmente es simple, ¿eh? bueno, a menos de decirlo. O sea, tiene que ser rápido, pues ser bonito, ofrecer los resultados eh, relevantes, eh, pijaditas como buscador por voz Al final tiene que funcionar bien y es imprescindible. Y quien tenga una tienda online que lo pruebe, ¿no? que busque un producto con una falta ortográfica cómo funciona, cómo de rápido va, cuál es esa experiencia. ¿no? Y saber si realmente la gente está buscando el producto que tiene en su tienda y si lo está encontrando. ¿no? Entonces, son soluciones muy rápidas y fáciles de implementar y que, que, que el retorno es realmente a muy, muy corto plazo. Es e imprescindible saber qué es lo que está buscando hoy la gente en tu tienda para realmente poder dar una, una rápida respuesta, sobre todo en estos días, ¿no? que, que, que hay estos picos de demanda a veces un poco difíciles de percibir o de prever. Y esos datos que tienes en tu buscador te pueden pues eh, marcar pues la y, y ver claramente cuál es la tendencia de búsqueda en tu tienda. no claro. Es que esa parte es muy importante porque muchas veces hacemos el análisis de lo que hemos vendido, sí. pero si no tienes estos datos, no puedes hacer el análisis de lo que no has vendido. De lo que no has no vendido. Bueno, y, y a lo mejor hay más volumen de negocio ahí, puede, puede darse el caso de lo que tienes, ¿no? El, el otro día nos que teníamos por aquí ahí a la gente Santa Fixi nos contaba que, que había mogollón de demanda de, de, de los rodillos de la bicicleta, si Correcto. no tenían rodillos de bicicleta. Que, que ha crecido mucho, justamente esto esta primera quincena de abril los rodillos. Porque no en la segunda de marzo, no sé por qué no se Mira. buscaban. Y en la quincena ha subido mucho. Si tú tienes esa información, pues puedes explotarla, si no la tienes, ¿no? Mira, está por aquí Champa, que además tienen ahora ya eh, rodillos. O sea, que si alguien quiere rodillos que nos esté escuchando, que vaya rápidamente a, la, a Santa Fixi, que, que tienen por ahí mogollón de rodillos. ¿Vale? Pues vamos ahora en la, la parte anterior, ¿no? Que es la parte que hacéis vosotros, Lavin, tanto de monitorización de precios como sobre todo quizás Google Shopping, que puede ser interesante. Oye, ¿qué consejos, trucos nos da para, para esa parte inicial, tanto de posicionamiento en precios como de, de captación desde Shopping para hacerla mejor? Claro, yo eh, a ver, no, no sé si daría consejos porque en, en generales, porque siempre suelen ser específicos dependiendo de, de, del, del comercio electrónico, ¿no? del, del cliente y de la empresa. Si sí es verdad que antes de empezar a utilizar WiFi, eh, para poder realizar cambios de precios automáticos, por ejemplo, me gustaría separar esto la, la, la respuesta a la pregunta en dos partes, ¿no? La optimización de campañas y la parte de cambios de precios, ¿no? eh, Para realizar cambios de precios hay que tener primero una cosa en cuenta, y es que tienes que tener tener un departamento de compras bueno o eh, tienes que comprar muy bien para poder competir en, en precios no, o tener eh, cierto volumen para poder negociar mejores precios con los proveedores antes de poder utilizar una herramienta como fi no. En, teniendo eso en cuenta eh, nuestra herramienta lo que te permite es que si vendes en un marketplace como por ejemplo amazon o como si tienes tu propia tienda online y, y utilizas pues eh, distintos canales para adquisición de usuarios como puede ser ideal o google shopping lo que te permite es monitorear auditorizar a toda tu competencia, incluso sus páginas web de forma directa y realizar esos cambios de forma automática. ¿no? nosotros a nivel de consejos, pues tenemos tres reglas de, de precios que, que son las más recomendadas. De nuevo, eh, es una recomendación general, pero eh, siempre se mira cada caso de forma específica porque siempre asignamos a un consultor de pricing de forma gratuita a nuestros clientes, ¿no? eh, Hay una regla que es básica que es la de vamos a bajar el precio, ¿no? Para convertirme en el más barato. Eh, esta regla eh, nos sirve para aumentar la tasa de conversión principalmente porque también hay que entender y tener el contexto de que el 80% de los usuarios online compran por precio. ¿Vale? Entonces, eh, esta, eh, esta regla lo que haría sería bajar el precio de tu producto, pues, por ejemplo, eh, un céntimo por debajo del mejor competidor o 10 céntimos o 50 céntimos o igualar al mejor competidor del mercado, siempre y cuando se respeten unos precios mínimos o unos márgenes mínimos que el cliente haya estipulado, lógicamente, ¿no? Tenemos una segunda regla que es la de aumentar margen. Esta ya es, vamos a buscar oportunidades en el mercado. ¿Qué quiere decir esto? Oye, ya estoy vendiendo este producto a 20 euros, mi primer competidor lo vende a 25, vamos a aumentar el precio a 24,90 de forma automática. ¿Vale? Es decir, 10 céntimos por debajo del mejor competidor, por ejemplo. Esto lo que nos va a permitir al final es aumentar márgenes y localizar este tipo de oportunidades en el mercado. Y finalmente, eh, una tercera regla recomendada sería la de eh, margen negativo. Es decir, suena mal, ¿no? Pero básicamente localizamos en qué productos tienes margen negativo. Puede haber sido por un error humano porque cuando subiste el producto, pues lo subiste mal o por cualquier otro motivo, un cálculo erróneo de los márgenes y lo que hace nuestra herramienta es que localiza esos productos. Y automáticamente te lo pone al margen mínimo al que quieras vender esos productos, ¿no? Uh -huh. Al final, este set de reglas lo que te permite es eh, trabajar de forma dinámica el mercado y que en todo momento puedas tener el precio correcto. Y, de hecho, eh, gracias a soluciones de este tipo como, como Vortify, hemos conseguido que clientes que facturan decenas de millones al año hayan triplicado su tasa de conversión simplemente por tener el precio correcto en el momento correcto, ¿no? Eso por una parte. Eh, por otra parte, a nivel de optimización de campañas de shopping, probablemente estaréis, muchos estaréis familiarizados en cómo funcionan las campañas de shopping, muchos no. Eh, lo voy a explicar de forma muy sencilla. Eh, básicamente, eh, a Google le pagamos por clic, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que sucede con los e-commerce a nivel general? Que cuando hacen estas campañas de Google Shopping, meten todos sus productos en las campañas y meten un presupuesto, pues, me lo invento, de 500, de 1,000, de 2,000, de 5,000, de 10,000 o de 20,000 euros al mes, dependiendo del tamaño de la empresa ¿no? y del, del poder que tengan para poder invertir en, en estas campañas. ¿Qué es lo que sucede? Que cuando inviertes todo tu presupuesto en todos tus productos, esto no es óptimo porque una gran cantidad de los productos y muy probablemente más del 50% son productos en los que eres más caro que la competencia. Y entendiendo de nuevo el contexto de si, que si soy más caro que la competencia, hay un 80% de probabilidad de que no venda ese producto, es probable que el usuario final clique en mi anuncio, siendo yo más caro, y clique simplemente para ver más información del producto. O cliqué simplemente sin querer y esto sucede, ¿no? Y al final lo que sucede es que eh, el e-commerce acaba perdiendo dinero en sus campañas. ¿Cómo hemos conseguido evitar esto en Warfy? Pues, tenemos una integración directamente con Google en la que somos capaces de informar eh, para las campañas cómo estás posicionado en el mercado en tiempo real y de forma dinámica. ¿Qué quiere decir eso? Que yo te puedo decir si eres más barato, si eres más caro, si tienes el mismo precio mejor competidor o si es un producto que nadie vende. Por lo cual, a partir de esta información que BoarFight te está dando en tiempo real y de forma dinámica, tú puedes invertir fuerte en aquellos productos donde eres más barato porque tienes la, in la intención de compra o la tasa de conversión va a ser mayor. En aquellos productos donde tienes la misma, eh, el mismo precio que, que otro mejor competidor, aquí lo que sucede es que ya no competimos por precio. Aquí estamos compitiendo por, por lo que explicábamos antes, ¿no? El, el, el valor añadido de la tienda, la marca, el, el, el, el, el, el, el que la tienda sea, esté bien diseñada y que tenga una buena UX, ¿no? Entonces, aquí podemos tener un CPC medio de forma automática. En aquellos productos que nadie vende, si yo voy a ser el único en el mercado, no tiene sentido pagarle a Google 60 céntimos el clic cuando por 10 o 15 céntimos me voy a llevar el clic igualmente. Entonces la herramienta lo que te permite es invertir menos en esos productos donde te vas a llevar el clic igualmente, hagas lo que hagas. Y en estos productos que eres más caro, sencillamente o bien puedes dejar de invertir. Que eso sería una de las primeras opciones, por lo cual vas a ahorrar muchísimo dinero en, en tus campañas de marketing. Pero también lo que te permitimos es que sigas invirtiendo en aquellos productos donde eres más caro, pero en los que la distancia con el mejor competidor sea, sea baja. Es decir, voy a seguir invirtiendo en todos aquellos productos en donde soy más caro, pero por menos de un 5%, por ejemplo. Entonces, esto lo que produce en, en nuestros clientes es que en cuestión de dos tres semanas aproximadamente, vemos que los resultados de las campañas son que su coste de adquisición de clientes siempre se ve reducido y su ROA se ve aumentado. Y por el momento lo vemos en, en descensos del CAC entre un 15 y un 60% en tan poquito tiempo. Está muy bien. Vamos, son, son números geniales. Pues ahí sacáis varias estrategias, ya cada uno en función del posicionamiento que tenga, pues, pues puede aplicar unas u otras. Antonio, contigo hay mil temas que hablar. Me voy a centrar en, tú tienes una parte que se llama los, los WooCommerce Hacks. Cuéntanos un poquito qué son y cuéntanos, dentro que, que luego en, en tu web cuentas con más detalle todos ellos y tal, tres cuatro cositas que suelan funcionar para, para mejorar las ventas en un WooCommerce. Eh, a ver, en realidad al final esto es, se aplica a todo lo e-commerce la misma, la misma historia. ¿no? Lo que pasa es que, bueno, yo lo llamé WooCommerce Hacks por la forma en la que eh, lo aplicamos, en la, digamos, la parte técnica de implementación en el flujo de compra, o en el embudo de venta de la tienda. Y eh, básicamente lo que eh, consigues con estos hacks, que son, en el caso de, de, de WooCommerce, lo que yo... Implementé, digamos, eran como unos pequeños snippets de código. Que en realidad vienen a ser como plugin, pero sin tantas funcionalidades extras, sin tropecientas bueno. mil actualizaciones, ni, sino que hacían una cosa muy concreta, mmm, bien hecha, eh, sin complicarte mucho la vida y sin preocuparte por tener que estar actualizando cada dos por tres o reconfigurando o, o dedicando horas a leer manuales sin saber muy bien qué hacer. Entonces, eh, había una serie de hacks que enfoqué, digamos, a mejorar, pues, la conversión, eh, que básicamente, pues, eh, lo que consistía era, eh, algunos, en reducir, digamos, fricción a la hora de los diferentes pasos o etapas dentro del embudo, bien sea o añadir al, al carrito o eh, la parte de, de compra, eh, finalizar el pedido o dentro de la... De una vez añadido al carrito en eh, la etapa previa a la página de pago, hacer eh, algún tipo de, apps, de upsell o sell y eh, básicamente lo que se jugaba era pues eh, en algunos e-commerce hice eh, pruebas con, con temas de, de gastos de envío, ¿no? que es un recurso muy muy recurrente pero o sea, es que es efectivo en realidad el, la opción de envío gratuito con cuidado ese, no, no hay que abusar en el sentido de que mucha gente hace el cálculo del pedido mínimo a voleo casi eh, sin ver mucho los márgenes cuánto puedo asumir a partir de cuánto puedo asumir el coste del envío y demás eh, y uno de los hacks consistía no sólo eh, en que eso esté visible digamos en un simple texto en la home o en, en la cabecera de la web sino que sal, eh, aparezcan notificaciones personalizadas en las diferentes etapas del embudo de, de, de venta ¿no? es decir por ejemplo si alguien añade un producto eh, de 50 euros al carrito y el pedido mínimo para envío gratis está en 70 eh, te saltaba una notificación directamente en el carrito avisándote o en la página de pago, avisándote de que te faltaba la cantidad, o sea, te indicaba la cantidad que te faltaba para llegar al pedido gratis, al envío gratis, perdón, y te sugería un producto eh, con un importe parecido a ese para que ya lo tengas, digamos, a mano. Es decir, a un simple clic, directamente desde esa notificación, puedas añadirlo a, al pedido. Es decir, eh, son pequeños trucos que al, al final lo que hacen es, digamos, adaptar todas estas técnicas de venta a, al contexto actual y con la herramienta que tenemos, pues, ponerlo todavía un poco más fácil para que conviertan más. Eh, otro que, mm, otros hacks, digamos, que funcionaba mm, bastante bien, era el tema de optimizar las páginas de agradecimiento, que desde mi punto de vista están muy menospreciadas en el sí. sentido de, sobre todo de, de cara a, a hacer que el cliente eh, no, no es viralizar pero sí te ayude a, a alcanzar a más público. ¿no? Una vez llega a la página de agradecimiento, hay, digamos que el cliente ya has conseguido que te preste lo más valioso que tiene, que es su tiempo y su dinero. Y, o sea, da igual ya lo que le pidas de que va a valer mucho menos que eso. Entonces, eh, una cosa que, con, que probamos con, con los hacks es en la página de agradecimiento de WooCommerce eh, personalizar en la página insertando unos pequeños botones de... de eh, acciones sociales eh, que bloqueaban un contenido, que en este caso era un cupón de regalo eh, para la siguiente compra, tenía fecha de caducidad, eso es importante para, digamos, transmitirle la, la urgencia para que realmente eh, al final eh, aproveche ese cupón y en eh, la medida de lo posible consigamos recurrencia y que al... No se puede hacer con todos los productos, es decir, no, no. el que se compra hoy un colchón no se va a comprar otro dentro de un mes, pero se puede enfocar de diferentes formas. Y con las acciones sociales lo que conseguías es que la persona por un simple tweet o un simple compartir en Facebook con un mensaje personalizado, directamente se les desbloqueaba el contenido y se mostraba un, un cupón personalizado de un único uso, y exclusivo para esa persona. O sea, no lo podía compartir eh, porque si lo usaba otra persona con otro email diferente en el pedido no se canjeaba. Entonces, pequeños trucos que al final pues, van sumando a, a todo lo que es el proceso de venta para que convierta más. Vale, genial. Pues ahí, ahí os, eh, os pongo ahora también por el chat la URL por si queréis eh, investigar más. Os voy a lanzar ahora un par de preguntitas que nos hacían por aquí. vale. Nos decía Juan, si uno plantea montar su e-commerce y este después de un tiempo crece relativamente rápido, ¿vale? Vamos a imaginar que las cosas nos van bien y más con, la que, con, con todo lo que está pasando, con los datos de Urange, pues vamos a crecer. ¿Hasta cuándo sería recomendable usar plataformas o sistemas ya existentes? O si conviene o no crear un, una plataforma propia. Básicamente, ¿hasta cuándo utilizar plataformas existentes y cuándo utilizar plataforma propia? ¿Opiniones? No, yo, si me permites. Eh, uh, pf, o sea, el tema de utilizar plataformas propias es un tema eh, realmente complicado y además que conozco sí. bien. ¿no? Es decir, a día de hoy existen plataformas estándares eh, que te permiten crecer prácticamente casi, casi hasta el infinito, ¿no? desde soluciones SaaS como pueden ser Shopify, desde soluciones como... Como, bueno, commerce, aunque podríamos discutir el tema de hasta cuándo o el volumen o para qué tipo de cliente, ¿no? Pero Prestashop, Magento. Entonces, una, una plataforma realmente a medida, tienes que tener unas necesidades realmente especiales para que tener que desarrollar una plataforma de este tipo, ¿no? Porque si no, es meterte, en un, es meterte ahí en el fango, ¿no? Entonces, existen muchas plataformas estándar, algunas además realmente económicas con una rentada muy pequeñita que te permiten crecer, crecer rápidamente. Yo, en, en mi opinión, estoy con Lorenz, y no solamente porque haya vendido tiendas online durante 11 años, <risa> sino que también estoy con él porque todo este tipo de plataformas, todas las que ha mencionado, de hecho, eh, WooCommerce, PrestaShop, Shopify, Magento, todas tienen una API. Por lo cual, si necesitas hacer algo un poquito más complejo, tienes la posibilidad de hacerlo, pero la base del e-commerce, al final, el tema de los pedidos, el tema de las compras, el procesador de pago y demás, acaba siendo algo casi genérico y sí que es verdad que hace 10 años te habría dicho, oye, pues sí que tiene sentido que, que te puedas montar algo propio porque lo que estás intentando crear a lo mejor es algo complejo que no está en el mercado, pero hoy en día existen plugins para todo en, en estas plataformas eh, y al final se pueden hacer, si no existe el plugin, las conexiones con la API, ¿no? Antonio, para para ti, siguiendo esta pregunta, ¿hasta, hasta dónde aguanta un WooCommerce, ¿no? Hasta, porque a veces también lo posicionamos tal y he visto WooCommerce funcionando con también con, con cierto volumen. ¿Hasta qué tamaño de empresa tú sueles recomendar utilizar WooCommerce? A ver, en realidad yo soy bastante honesto con esto, es decir, yo trabajo con WooCommerce y soy, digamos, me siento a gusto con la herramienta, pero reconozco que no ni de lejos es la solución para todo. Entonces, eh, WooCommerce eh, había un problema muy grande que ahora ya ha empezado curiosamente, casualmente más que curiosamente, en esta última versión a partir de la 4.0 a resolver que era la búsquedas de productos cuando había un catálogo muy extenso ya de miles de productos. Entonces, eh, el problema que había con WooCommerce cuando se trabaja con grandes catálogos de miles de productos, eh, decenas por ejemplo de miles, eh, era cuando ya esa web empezaba a recibir tráfico y búsquedas. Dentro de que además eh, yo sabrá perfectamente todo lo que todos los No, no, nada, recursos, no nada. Todos los, los recursos que eso consume ¿no? Entonces claro, obviamente no era una solución eh, para eso WooCommerce eh, ha mejorado bastante en ese aspecto Porque ha, digamos, separado en el modelo de datos Lo que es la base de datos de, de WordPress Que es sobre la plataforma que trabaja ha creado su propio modelo de datos para facilitar y acelerar en la, la, la búsqueda y reducir, sobre todo, el consumo de CPU en, en lo que es el, el servidor. Ahí yo creo que es donde está el gran límite de WooCommerce, e que no sigue siendo una solución para grandes e-commerce con miles y miles de productos, yo lo digo claramente, quien te quiera decir otra cosa, pues oye, puedes subir miles de productos, todo lo que tú quieras, pero cuando ese e-commerce empiece a generar volumen de tráfico, transacciones y, y búsquedas, probablemente te, te va a dar problemas. Y otro problema que estaba teniendo y que hay algunas soluciones ahora ya mmm, bastante estable era el multidioma. El multidioma está sin, siendo un problema grave hasta hace bien poco, uh -huh. eh, porque no había una solución real, eh, digamos, eh, que funcionase de forma fiable. Y a, hoy día se está solucionando eh, la parte multidioma con eh, soluciones multisite que en realidad yo creo que es lo que usa también Magento y eh, no lo sé, él, tampoco, hablo un poco con sobre desconocimiento, pero como separar todo lo que es en las tiendas, en, aunque tengan un mismo panel, trabajan de forma separada en cuanto a base de datos y todo eso, para los idiomas. Y ya en WooCommerce se está empezando a trabajar con esas soluciones. Por lo demás, pues yo creo que eh, para ir comer con... Varios cientos de productos, incluso superando eh, los mil productos sin problema. Ahí ya depende también de, lo, de, de la potencia del servidor y de, del tráfico que tenga, pero por ahí diría yo. Venga, genial. Otra pregunta, esta nos hace Rosana y. Y, y supongo que ella nos lo pregunta, porque tiene que estar en algún otro sitio donde la penetración sea de internet sea menor, pero nos dice, ¿cómo poder llegar a vender a las masas cuando el 60% de la población no tiene acceso a internet o no es familiar con las compras online? Supongo que estará en algún país de Latinoamérica donde no tenga tanta penetración porque aquí, por ejemplo, en España esos números ya, ya son distintos, pero ¿qué se os ocurre? No? Para entornos donde a lo mejor la gente, voy a vender un producto a un target que no está muy familiarizado con las compras en, en internet, ¿cómo puedo facilitar este acceso? Perdona, la, la pregunta es que no están familiarizados o que directamente no tienen internet. Porque claro, yo he entendido ah, que directamente sí, no tienen internet. Ella, ella pero... habla de eso, ¿vale? Eh, cuando no tienes internet, pues, estamos jorobaos, sí. ¿vale? Entonces, sí, vamos, claramente. si queréis, nos centramos en esa parte de, bueno, tengo acceso a internet, pero no estoy familiarizado o bien porque estoy en un rango de edad no acostumbrado o, o bien por la raza X que sea. Yo, yo tengo una, es decir, yo, yo tengo una teoría con eso, por las noticias que he ido leyendo de e-commerce e nuevos que van surgiendo eh, llamado social commerce, no, el, el la venta eh, P2P entre personas. Y creo que en países eh, poco desarrollados a nivel de, de, de adaptación a, a internet y a las compras online, esto es algo que puede funcionar muy bien. Es decir, gente vendiendo a través de WhatsApp o a través de redes sociales directamente y con la confianza que esa persona, al final, te puede dar. En la India hay una startup llamada Miso, eh, ahora lo escribiré si quieres por el chat, Corti, que ha levantado más de 150 millones. Y uno de sus inversores es Facebook. Y lo que permite es que a las amas de casa eh, sean resellers o, o revendedoras de productos eh, de todo tipo, desde productos de electrónica hasta productos de ropa y productos incluso muebles, ¿no? eh, y, y lo que les dan, eh, eh, con esta aplicación eh, es básicamente la posibilidad de buscar productos determinados y vendérselos entre sus amigas o contactos más directos de forma offline. Ellas mismas reciben el producto y ellas mismas luego se lo entregan a, a sus clientes. No Es algo que ahora mismo estaba dando de media, si no recuerdo mal, entre 200 y 300 euros a cada una de las personas que, que, que lo está utilizando o por lo menos eso es lo que dicen ellos. Por lo cual, eh, yo creo que va a haber una cierta tendencia a eso también en el futuro y también al, al influencer marketing, quieras o no, en los países donde sí que estamos más adaptados a, a estas nuevas tecnologías. ¿no? Mola, no lo conocía. Qué guay. ¿Alguna otra idea por ahí, Antonio, Jurens? Eh, yo... yo Didi Antonio, sí, dale. Que... Eh, no, básicamente lo que comentaba Lavín por mi experiencia propia eh, con mi comer, que en realidad lo que vendemos es aceite de oliva, la tipología de cliente, el perfil de cliente, pues tiene eh, de media eh, una edad un poco más avanzada que los millennials, ¿no? entonces le cuesta mucho eh, pues terminar el proceso de compra. Entonces, eh, probamos a instalar un simple call to action para abrir eh, conversaciones por whatsapp en la tienda y aunque a priori dices joder es que tienes que sacar al usuario de la tienda o se lo estás sacando directamente del, del embudo de, de venta de la tienda eh, pues sorprendentemente mmm, trabajando con varias campañas enfocadas eh, campañas publicitarias en facebook enfocadas a este target eh, los que abrieron chat, eh, los que venían de las campañas y abrieron chat convirtieron un 80% más que las que llegaron directamente eh, sin, sin iniciar conversación y terminar con compra. ¿Qué quiere decir esto? Que es un perfil de cliente que no está familiarizado con el proceso de compra, a lo mejor está Súper interesante en el producto, pero hay una parte del proceso que no sabe, por muy obvia que nosotros la veamos, no sabe eh, terminarla o simplemente por pura mm, desconfianza, es de decir, no hay nadie detrás que me hable. Es que simplemente hay veces que inicia la conversación: hola, qué tal, qué necesita, me gusta esto, lo quiero comprar. O sea, no es más, pero necesita algo. Y yo creo que pasa más por ahí, por esa eh, tipología de cliente que todavía no está familiarizado con todo lo que es eh, la compra online pura y dura automatizada, eh, tener un poco un canal ahí más humano y no tan automatizado que te dé un poco de guía. ¿no? Ahí, ahí, esto, eh, si lo queréis buscar y buscar más información sobre lo que acaba de comentar Antonio, tiene un nombre particular que es e-commerce conversacional. Sí, nosotros que conocemos a los chicos de Octane, por ejemplo, os pongo en el chat que es un, un chat con covisor y que, y que ayuda mucho porque permite ver lo que está haciendo el usuario en la pantalla y entonces le puedes guiar de una forma un poquito más, más directa, ¿no? De, oye, pues clica en el botón verde que tienes, no sé qué. Y, ¿vale? y de hecho, eh, sí, perdona, Lloren, si ¿sí ibas a decir algo. No, no, digo que, que funciona de maravilla y en línea todo esto y ya llevándolo también a nivel local. Es decir, que mucha gente que está haciendo sus primeras compras online eh, en muchos de los e-commerce es una cosa súper a tener en cuenta, ya no en el país de quien nos ha hecho la pregunta, sino también aquí, ¿no? De todos los sistemas de contacto supervisibles, sobre todo, o sea, teléfono, email, eh, WhatsApp, eh, en todas las páginas, en home, en ficha de producto, en cesta de la compra, esos elementos, digamos, supervisibles, aparte del live chat que pueden tener como lo de Octane, y como comentaba Antonio, humanizado, ¿eh? No vale ahí el chatbot todo el día con respuestas predefinidas y además en un momento como este. Y llevar todo esto también al remarketing, es decir, ¿no? Eh, y que es importante también ahora revisar un poco en general todos nuestros copies y política de publicidad, ¿no? Pero, por ejemplo, en el remarketing ahí tendremos mucha gente también a tener en cuenta que tendrá dudas, que tendrá inseguridades, que tendrá... Entonces, es muy importante ahora, digamos, adaptar todos estos textos. Hablo de remarketing... Atención al cliente y, y también de cestas abandonadas, ¿no? Es decir, es muy importante adaptar los copies. Tienes dudas, tienes ayuda, pago seguro, oye, que nuestras operaciones son muy sanas, son a prueba de COVID, ¿no? Entonces, es muy importante tener en cuenta este tipo de cliente la situación actual, tanto en lo que es atención al cliente como en todo lo que es el, el remarketing en display o en cestas abandonadas o u otros canales como notificaciones eh, push. Yo creo que también va a haber una, una cierta tendencia, que es algo que muchos corporates están haciendo con empresas como Wispy, que no sé si os sonará, que es la de poder tener un chat de atención al cliente con videollamada, en la que un experto te va asesorando sobre el producto que quieres comprar. Y creo que eso también va a ser una tendencia de los, resale, de los retailers de cara al futuro. Les tienes a tus empleados dentro del, del propio retail, dentro de la tienda offline, que con un teléfono móvil directamente se pueden conectar con clientes que te están atacando por el canal online y que desde el propio canal offline que tú tienes como tus visitas offline van a bajar después de esto, puedes aprovechar eso y tener videollamadas con esos clientes que te entran en online con el objetivo de enseñarles el producto y con el objetivo de decirles cuáles son las especificaciones y asesorarlos de una eh, manera más eficiente y al final eh, en ese mismo chat acabar. Eh, realizando la venta del producto, ¿no? Eso, eso, Mediamar, Mediamar lo probó hace dos, tres años. Tenía un sistema exactamente uh -huh. como este. Creo que empezaron demasiado. Fue demasiado no fue el momento algo. adecuado, ¿no? Tenían no, que no, no, haber no, esperado al no. Covid. Sí. Luego está a ver, lo, lo obvio que ha dicho Jurens, el teléfono O sea, eh, hay mogollón de e-commerce Sobre todo, yo conozco unos cuantos B2B Que venden mogollón por teléfono Y, y no pasa nada, o sea, a veces Tu escaparate, el e-commerce, pues es un escaparate Y tú tienes tu número de teléfono, te llaman y atiendes el, el pedido a la, a la vieja usanza Que no pasa absolutamente nada Por ejemplo, creo que el está Merlin La parte de la tienda online Lo que está haciendo es, en lugar de vender online Atendiendo por teléfono Porque así pueden, eh, como tienen mucho pedido un poquito peculiar, ¿no? De un tablero al corte y demás, pues toda esa parte que es muy complicada gestionarla online cuando todavía no están preparados para ello, pues, pues lo suplen con, con esa atención. Eh, hay una tercera pregunta de Daniel que estaba para Jurens y dice, ¿en Dufinder es posible a nivel interno filtrar qué mostrar dentro de una categoría? Hombre Daniel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Nos, nos conocemos ya hace unos añitos. Eh, depende. O sea, por defecto, por ejemplo, con el, con el plugin de, de PrestaShop ya, ya puedes hacerlo. Y si no, pues, pues con algún tipo de integración a medida que podemos hacer con determinada plataforma. Aquí con la tuya, creo, Daniel, que no, que no tenemos, no podríamos hacerlo, ¿no? Pero es una cosa... Que se puede llegar a hacer. Por ahora, en tu caso, por la plataforma que tienes, no, no es posible, pero bueno, te puedes apañar con, con la capa estándar o, sino también trabajar con la capa full screen, que queda mucho más integrado y queda, digamos, la experiencia como más integrada de buscar dentro de la tienda y tienes pues, los filtros eh, también accesibles. Hola. Eh, pues ya, eh, os quiero lanzar una última pregunta que, que creo que puede dar para, para un ratito, para estos últimos 10 minutos que nos quedan. Es que cada uno de vosotros eh, comentéis. ¿Cuál sería, más que el hack, la, la estrategia de crecimiento si tuvierais una tienda? ¿no? Imaginaos, tenéis un e-commerce, estamos en el contexto en el que estamos, que las ventas online están creciendo, pero como dice Llorens, se van a estabilizar. Pero estamos claros que, que si tenemos un e-commerce podemos salir a vender, ¿no? que es, que es un, un momento adecuado. ¿En qué os centraríais? ¿Qué cosa le daríais caña para mejorar lo máximo posible las ventas en los próximos meses? Empezamos por Antonio, por ejemplo. Vale, venga, okay. le doy. Um, yo una cosa que mucha gente también pasa por alto sobre todo el perfil de cliente que me llega es el, la parte de como he dicho antes de la marca eh, trabajarla de ya porque es una cosa tan a largo plazo que cuanto antes empiece a trabajarla y me refiero pues, con el eh, marketing con eh, la experiencia de compra la atención al cliente el packaging del producto que no es lo mismo que te llegue un producto forrado en, en plástico este de burbujitas que en una cajita de, de cartón todo, con tu logo. O sea, todo eso hay que, quiera o no, eh, la experiencia de compra suma en toda la, la etapa. Eh, entonces, por una parte empezar a trabajar todo eso eh, y por otra parte... Eh, intentar aprovechar la situación ahora para, pues, digamos, también potenciar los canales en los que muchas veces nos olvidamos que son los más rentables, que son los que básicamente nos ayudan a recuperar o a hacer que los clientes que ya tenemos repitan compra. El canal email marketing, o sea, eh, mucha gente cuando hago alguna auditoría en, en su negocio, eh, miramos, segmentamos, digamos, la conversión por canales y si da la casualidad, que no suele pasar, pero eh, cuando ocurre, han hecho alguna campaña de email marketing pura y dura de venta ahí eh, a pelo, se dan cuenta de la conversión que tienen, eh, dicen, ostras, eh, ¿por qué no...? Llevo yo haciendo email marketing desde hace más tiempo y no me fundo todos los meses mil euros en Facebook Ads en lugar de hacer eso porque no contrato a un redactor o que me ayude con el contenido de, la, de las campañas, que no sean todas de venta, que sea también un poco de combinar la parte de newsletter, con crear comunidad y comer también que lo, que lo están haciendo muy bien y... Y, no, y otra cosa que veo es que eh, se está machacando mucho el tema de, sobre todo en los pequeños e-commerce, de que la plataforma por excelencia para eh, captar público de pago es Facebook eh, e Instagram Ads. Y no tiene por qué, depende de tu eh, perfil de público, depende de tu tipo de producto, eh, puede que esa plataforma eh, sea la tuya o directamente estás perdiendo el dinero desde el primer día y sin embargo eh, por ejemplo youtube ads es una de las de los formatos de anuncios las plataformas que, que están ahora mismo funcionando bastante bien en e-commerce e por el simple hecho de que todavía no está tan saturada en cuanto a lo que es venta de producto físico a competidores en cuanto a e-commerce y que al ser también una plataforma en la que se juega mucho con el contenido visual en vídeo y eso la barrera de entrada también es más, más, más alta es decir si consigues tener buenas creatividades en vídeo para youtube Ads, seguramente los cpc eh, o sea el coste de adquisición mejor dicho sea más bajo eh, no tengas que competir tanto como en Facebook, y al final te salga más rentable. Es decir, salirte un poco del, del rebaño y probar cosas diferentes. Lo que yo intentaría. Mola, me quedo con eso de YouTube, porque es verdad que se usa poco. Se usa mucho para, para vender, sobre todo, cursos. ¿verdad? Y últimamente <risa> voy a de, de curso de cómo forrarte haciendo cursos para que otros e-commerce vendan y cosas así, pero poco para vender producto. Eh, Lavin, cuéntanos, ¿tú, ¿tú qué harías? ¿Más, más allá de lo que haces en Borfa y que ¿Qué cosita yo, te gustaría meterte? Yo a lo mejor os va a sonar a, a una locura, pero yo, <ríe> yo lo que haría, lo primero primerísimo que haría sería meterme en, en Marketplaces. Y os voy a explicar por qué y os vais a decir, hostia, pero si es que acabas de montar tu tienda online y lo primero que haces es meterte en Marketplace. Básicamente porque meterte en un Marketplace lo que te va a permitir es adquirir tráfico en tus productos, aunque sea dentro del Marketplaces y, y adquirir ventas sin, eh, con un esfuerzo mínimo, lo cual te va a permitir mejorar tu experiencia de compra y de delivery, ¿no? Principalmente de, uh -huh. de logística. Una vez mejorado y perfeccionado el proceso de logística, me instalo DoFinder <ríe> y ya en la tienda online sí que empiezo a eh, invertir, pues, en, en ads, en diferentes canales y, y, e ir probando, como comentaba Antonio, ¿no? Los canales que mejor me puedan funcionar en la tienda. Y otra de las cosas que creo que está muy desaprovechada por el, por el sector e-commerce en general es el influencer marketing. Por ejemplo, hay muchísimos influencers que se pueden localizar de forma sencilla que por intercambio de productos, inclusive microinfluencers, principalmente a partir de 5,000, 10,000, 15,000, 20,000 seguidores, y hasta los 20 y pico mil, que eh, por simplemente intercambio de producto te pueden hacer eh, unos stories y un contenido increíble de tus productos, sean de marca propia, incluso multimarca, lo que permite que los usuarios eh, entren en tu página web, por lo cual empiezas a traer tráfico. Y lo bueno de este canal es que normalmente los usuarios eh, entran a tu web y no tienen la posibilidad de hacer una comparación de precios. Una comparativa de precio, ¿vale? Eso lo digo aparte de Warfy. Y por otro lado, esos canales de YouTube ads, eh, YouTube ads, perdona, eh, perdona, eh, o Google Shopping, por ejemplo, idealo, esos atractores de tráfico, eh, donde sí que el precio es importante y es donde utilizaría ya plataformas como WarFi para eh, lógicamente, tener el precio adecuado e invertir de forma adecuada, ¿no? Entonces yo iría por pasos. Primero, marketplace, trabajar la marca, lógicamente, como ha comentado Antonio, con influencer marketing y al mismo tiempo ir probando canales de PPC, ¿no? Oye, muy bien, aquí lo de Marketplace a mí me, me, me, me ha pillado <ríe> porque no pensé que le ibas a ¿eh? no me lo esperaba, no me lo esperaba Pero tiene mucho sentido en algunos puntos para lo que has dicho tú para, para aprender y, y te es da si sí, sí, acabas de empezar si acabas de empezar es que con el menor riesgo posible ya estás generando ventas, mejorando tu packaging mejorando los envíos y si al final te cierran la cuenta en el Marketplace no pasa nada porque no es tu objetivo, tu claro. objetivo es aprender Qué buena Jurens, ¿tú qué recomendarías? Yo no, es que esta pregunta me va a explotar la cabeza, ¿no? Porque, es <risa> decir, no, no puedo sintetizar, la verdad. Mira, luego voy a compartir por aquí porque ahí no podía dormir. Sí. Hice un post de, 20, de 25 consejos para vender más en coronavirus y ahí, digamos, se podrá extraer bastante información, ¿no? Pero estoy muy de acuerdo en el, en el, en el tema del, el, del marketplace, sobre todo por gente que quiere empezar ahora, ¿Vale? Porque lo van a hacer rápido y mal y van a montar una tienda que les va a servir para cuatro días, van a vender cuatro días y al final se van a cansar y la van a tirar, ¿no? Por lo tanto, directamente te metes en te metes en marketplace y también les puede servir a muchas marcas actualmente para empezar a vender a nivel internacional, ¿no? Sí. Que es muy fácil en Amazon, en un pim pam, ¿no? Salir y vender fuera de, fuera de España. ¿Qué recomendaría pareciera algo diferente? Pues, bueno. Y va a ser un poco más pirata, ¿no? Sí que necesitas un poco de conocimiento de herramientas, pero por ejemplo, es decir, si tú tienes un modelo de negocio y hay cuatro, cinco seis que están vendiendo ya en el mercado, ¿no? Y que llevan tiempo haciéndolo, pues oye, yo más que hacer cosas diferentes que también, ¿eh? Pues copiarles un poco, ¿no? Lo que, lo que han hecho bien, ¿no? Entonces, ahí te puedes simplemente para también... Tener claro dónde invertir, por, por una parte te diría gastate lo mínimo posible en la plataforma, si puedes, y, sí. si te puede hacer una cosa decente, ¿no? E intenta ver con herramientas como, por ejemplo, pues tipo Similar Web, ¿no? Pues intentar identificar, y hay otras en el mercado, ¿no? Pues cuáles son las principales fuentes de tráfico de esas marcas, ¿A quién les están refiriendo, y también con herramientas como, como, por ejemplo, Semrush, intentar identificar por qué palabras clave están pujando, en, en, en, por ejemplo, en Google AdWords, y también cuáles son sus principales claves posicionadas para rápidamente crear contenido tenido que realmente te pueda generar tráfico más o menos a un corto o medio plazo. Y un poco para decir cosas diferentes, ¿no? Intenta, hemos de alguna forma, aprender rápidamente gracias a estas herramientas que es lo que han hecho tus competidores para directamente apuntar y tirar eh, ahí donde debes, a, donde, donde debes hacerlo, ¿no? Que a veces es muy complicado si no hay el conocimiento cuando empiezas a montar un e-commerce. Oye, Muy interesante esto, porque aparte casi nos ponemos a como a, a ensuciarnos las manos y no hemos hecho sí. esto de, de hacer un buen análisis previo de, de, de leña. <risa> Vamos a analizar quién está vendiendo esto, cómo lo está haciendo, si tengo oportunidad de mejora, qué espacio me, me deja. Aquí también podría venir una estrategia de precios también. Oye, ¿tengo margen suficiente con con lo, la competencia que tengo en el mercado para que este nicho funcione o no, porque como decía Antonio antes, los nichos son muy importantes. Bueno, pero lo que habéis dicho, los tres hay para hacer una buena estrategia aquí de crecimiento, incluso de lanzamiento de un e-commerce. E Mañana nos... nos juntamos a montar uno, ya verás. <risa> venga, venga, vamos a, a vender, a mí los, los chuletones por videoconferencia <risa> más enganchados, enganchado, ya te lo digo yo. Eh, vamos a acabar ya que os he robado mucho tiempo. Antes de nada, contarnos cada uno de vosotros. Empezamos por Antonio. ¿Por dónde te pueden seguir y aprender un poquito más de ti? Pues en budemia.com. Eh, ahí podéis encontrarme en el blog, eh, en el canal de YouTube, que ahora es, digamos, el canal de comunicación eh, que le más me estoy volcando. Uh -huh. La verdad que me está volando un poco... O sea, un poco, no, bueno, bastante el, el formato en vídeo. Me cuesta al principio, se me traba la lengua bastante, pero ah, rienda suelta y, y veo que la gente también en el feedback es bueno. Y en Twitter, que es donde, digamos, la única red social donde estoy vivo. Vale, estás hecho en youtuber ya que yo te he visto alguno, y ya te has soltado bastante. <risa> bueno, todavía me queda, pero eso, la práctica es lo que hace falta. Eh, la ¿a ti por dónde te pueden eh, seguir? Principalmente en, en LinkedIn que es donde creo que comparto más cositas, ¿no? Como sabes Corti, así que ahora compartiré mi, mi perfil Mira. por el por el por el chat y en Workify.com que también lo compartiré por el por el chat y bueno que si contactan con el formulario de contacto y piden que contacten conmigo directamente, pues se podrán o mandarme un mensaje por Linkedin directamente. ¿no? Y nada, para cualquier cosita que necesitéis, preguntas que tengáis sobre el, el webinar que hemos hecho, pues, aquí estamos para ayudar. ha sido a gusto seguirle, porque, aparte, comparten mogollón de cosas por, por Linkedin súper interesantes. Um, para acabar, Jurens, ¿so ¿a ti por dónde te pueden seguir? Pues, principalmente por Linkedin. Eh, luego compartiré por aquí la URL en dofinder.com y también en esdemarketing.com que es mi blog personal, que he compartido antes el enlace con el artículo. Lo ponemos también por aquí. Pues nada, chicos, muchísimas gracias porque nos habéis compartido un mogollón de, de cositas. Yo creo que salen muchos aprendizajes para, para prepararnos para seguir creciendo. Siga creciendo el e-commerce o no, porque tenemos que ir viendo. Gracias por este ratito y acabamos ya. Simplemente deciros que ahora cuando lo haya terminar, esto se va, se va, se va, se va la, tal. Os escribo por email para seguir por ahí. A todos los que nos estáis escuchando, muchísimas gracias por, por escucharnos. Y lo dicho, nos vemos otro día. Muchas gracias. Un abrazo. Adiós. Un abrazo. Un abrazo. Un chao, chao. Gracias.